¿Qué tal? Ya estamos en directo. No he avanzado nada. A ver, espérate, Vale. No he avanzado nada. Esto era la tableta donde tú le das y empieza el tiempo. Y así que nada. Pues volvemos a empezar. Que me había quedado ahí. Y como siempre, como está viendo, yo no soy muy buena en parkour. Que digamos, ¿sabes? a esto de aquí porque lo conseguí que sí conseguí llegar hasta aquí pero no conseguí llegar hasta ahí, como que hay que saltar, me caigo otra vez porque soy así de torpe hay que botar en el otra vez me caigo perfecto, hay que botar en el me va a dejar oh, espérate a lo mejor en la música yo escucho todo a lo mejor en la música Sí, en la música Puedo conseguirlo. Espérate, para, para, para, para, para. Casi, casi, casi. Yo creo, yo creo que tengo que ir a toda prisa, ¿eh? Yo creo, yo creo que tengo que ir a toda prisa. ¿Tú qué crees? Que hay que ir así. El parkour. Bueno, el parkour este se llama en espiral. seguido vale vale por favor por favor por favor por favor espero no caerme porque si me caigo tengo que volver a empezar Mira, a ver esto por si te lo preguntas es como un trampolín Tú saltas y rebotas y lo no rebota sabes se ha así oh sí sí lo ha hecho sí lo ha hecho sí lo ha hecho vale vale vale vale vale vale vale vale espera para para para para para para para para para para Eh espérate. Ah, ahora tengo que ir. Espérate. Que me quema, que me quema. otra vez no otra vez no que la lava quema y la lava quema no no no no no no no no no no no oh, no oh. no casi, casi, casi, casi no no no no lo he conseguido no no no no no no no no no no para, para, para, para, para Pero, vamos A ver Si yo No, ahí no ahí no tengo que ir yo Ahí, ahí no tengo yo que ir Vale, entonces Estoy aquí, ¿no? Estoy aquí Entonces Yo tengo que coger La vagoneta ¿No? Supuestamente Pero Si no tengo vagoneta A ver si hay que saltar hasta aquí ¡Oh! Vale. ¡Había que saltar hasta ahí! ¡Había que saltar! Vale, vale, vale, vale Vale, vale, vale. no sé qué he hecho ¿Vale? No me preguntes Pero Vale Ahí, ahí. Ay, ay, ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Vale, vale, lo he conseguido, lo he conseguido, lo he conseguido, lo he conseguido. Vale, vale, vale, vale. Entonces, de aquí tengo que saltar hasta aquí. Y de aquí, aquí. ¡Oh! No me lo creo. No me lo creo que lo tenía, tú que lo tenía. Que lo tenía, lo tenía, lo tenía. ¿Y? No, no, no, no, no, que lo, lo tenía tú, lo no tenía, lo no tenía, lo no tenía. Lo no tenía. Vale, vale, vale, vale, vale. Mm, vale, creo que. Vale, vale, ya sé dónde está el truco del, del slime. No tengo que saltar. O sea, no tengo que darle al. Vale, creo que el truco es ese. No tengo que darle al espacio. Porque si le doy al espacio. Claro, el muñeco se supone que ya salta de por sí Si yo le doy al espacio... Estoy avanzando Porque ya le voy pillando el truco a esto ¿Vale? ¿Vale? Vale Ahí Ahí Ahora tengo que ir aquí Y ahora tengo que ir a... Al botón no hay que darle A no ser que... No creo que tenga que ir para allá, ¿no? ¡Ostras! Pues sí! Estoy avanzando y no sé cómo. ¡Ostras! que hielo resbala! El hielo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué, qué, qué está resbalando? que hielo resbala. Cuidado, cuidado. Ay. Ay. ay, ay, ay. ay Espérate. ¿Puedo saltar allí directamente? Bueno, no, no me la voy a jugar. Pues o sea, te. No ves que te caes. ¿Pero qué hace, boludo? Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Uop! ¡Uop! No me digas que. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Vale, menos mal, menos mal que esto amarillo no no te mata porque si encima es así. Ya me veo aquí tropecitas veces, empezando el mismo el mismo nivel. Que por cierto, estoy avanzando, ¿eh? Estoy avanzando y no me lo creo. Y es que soy mala, ¿eh? Yo creo que hemos mejorado. Estamos mejorando bastante. Otro checkpoint. Gracias. Gracias a Dios. Menos mal. ¿Te imaginas que consigo llegar hasta arriba? en el directo no sé, sí, cuanto más pronto lo digo el muñeco más pronto se cae, ah, tengo que saltar uh, la que se está liando aquí, la que se está liando vale, vale, vale, yo creo que voy yo creo, yo creo yo creo que voy avanzando ¿eh? creo yo que vamos claro, es que hasta allí no puedo ir hasta allí no puedo ir y claro hasta ahora ahora ahora cómo llego yo ahí por si salto yo así oh. gracias bien bien bien bien bien bien estoy avanzando me he quedado aquí socorro Espérate. no creo que tenga que hacer esto verdad y páginas no no tengo que hacer eso tengo que llegar hasta aquí arriba y saltar entonces, ahora yo creo que. Es que, que no sé por dónde tengo que tirar. No sé por dónde tengo que tirar, porque aquí no me vienen indicaciones de lo que tengo que hacer. ¿Sabes? Al no ser que tenga que bajar. No me digas que tengo que pasar por aquí. No me digas que tengo que pasar por aquí. Que soy una genio. Que soy un genio. Que soy una. A que... No me digas. Que ¡Uh! Oh, lo he adivinado tú, lo he adivinado qué lista soy, qué lista soy, qué lista soy vale, una vale espérate, a ver vale, llevamos una hora una hora aquí esto es un vicio ¿eh? vale vale vale vale vale lo he pillado lo he pillado lo he pillado lo he pillado lo he pillado, lo pillado, lo pillado. Mm -hmm. vale espérate entonces de aquí Salto aquí arriba, aquí y aquí, y me caigo al suelo. ¿Ves? Esto me ayuda de tal manera que si yo me caigo, puedo volver a subir por aquí. Vale, perfecto. Aquí, saltar. Madre mía, lo que estoy liando aquí. Y voy ir para allá. Yo creo que es hacer eso. Vale, entonces voy a hacer eso. Espérate. No no, no, no, no, no, lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal ¿No va a saltar? Vale oh, Vale, vale, vale, vale, lo he conseguido, lo he conseguido, lo he conseguido Vale, vale Perfecto, no vuelvo a caer porque soy así Mal, mal, todo mal Todo, todo mal Tengo que volver a empezar, todo empezar desde aquí Tengo que empezar desde aquí Madre mía, todo lo que estoy avanzando en este parkour Pero sí, estoy avanzando Vale Estoy avanzando Oh, cómo mola eso ¿Cómo mola eso ¿Se podrá craftear eso? ¿Se podrá craftear? ¡Checkpoint! Bien, bien, bien Bien, bien, bien Voy avanzando, voy avanzando. Parezco una rana saltando con estas cosas. Parezco una rana. ¡Crack! Crack! ¡No! ¡Colo vi que iba! ¡Colo iba tú! Espérate. Mm. Tengo que saltar, yo creo que de aquí. Vale, tengo que llegar hasta allá arriba, ¿vale? Entonces. Si el muñeco me deja. ¡Ah! Son plantas que tienen. ¡No! Perdón, son plantas que hacen trampas. O sea, no, perdón, que tienen trampas. Porque qué? Se tumban. No, pero a este paso no voy a llegar, güey. Este paso no voy a llegar. ¿Qué rabia me está dando? ¿Qué rabia me está dando? Que no puedo subir. No, no, no, no, no, no. Pues ese es el tiempo que llevo yo haciendo el parkour este. Ese es el tiempo que llevo yo Haciendo el parkour este. Más de 2600 minutos, se va a decir, ¿sabes? Segundos. ¿Ves? La, las plantas se van se van doblando. Son muy simpáticas ellas. Uf, si hubiera aquí un checkpoint, pues yo iría más tranquila, ¿sabes? para pues tengo que saltar hasta ahí saltar ahí no, no otra vez tengo que volver a saltar no sé cuántas veces en serio no sé cuántas veces no sé cuántas veces he vuelto para atrás el ángulo perfecto la perspectiva a ver a ver oh Scorpix Sophie ¿qué tal? hola inter... imitando mi acento <risa> bueno como puedo <risa> ¿Cómo estás tanto tiempo? Perdón por llegar un poco tarde Extrañaba estar aquí Ya vengo, voy a... ¡Ale, vale! ¡Vale, ¡Oh, Scorpi! Yo también te he echado mucho de menos Yo también te he echado mucho de menos ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Yo estoy intentando... Intentando... Pasar esta parte del parkour Me ha hecho mucha ilusión que, que estés aquí, la verdad Que sigas aquí apoyándome Vale, vale, vale, vale, vale, ¿ves? Entonces tengo que llegar hasta allí, vale, y ahora, en teoría, tengo que saltar hasta ahí Pero, no sé cómo hacerlo, para llegar hasta allá. arriba ¡Uh, uh, uh! Casi, casi, casi Llego hasta esa esquina, a no ser que salte ahí, y si salto aquí ¡Uh! ¡Oh! Por poco, tú, por poco He llegado a la conclusión que no tengo que saltar ahí, tengo que saltar aquí, que está más cerca y entonces ya me voy para aquí. A la escalera. Y casi me caigo. Pensaba que me iba a caer tú. Pensaba que me iba a caer. Vale, ahora sí, ¿no? Vale, vale, vale, vale. Cuidado, cuidado. Cuidado que... Cuidado. Cuidado. Vale, vale, vale, vale. Espérate. Y ahora... Espérate. No me digas que tengo... Tengo que... ¿El slime funciona debajo del agua, en serio? ¡Oh, uh, sí que funciona! Yo pensaba que no. Pensaba que no, tú Gracias, tengo que volver a empezar de nuevo Menos mal que hay unas escaleras ahí No, en serio En serio, tengo que volver a empezar ¿Pero qué dices, loco? De aquí, ¿no? ¿De aquí? Menos mal, menos mal, yo ya me había asustado Pensaba que tenía que empezar Pensaba que tenía que empezar desde lo de las plantas, ¿sabes? Y yo me había acabado ya de miedo A ver, espérate Ahí, vale Que quería pisar el El shift Para no caerme O sea, que me iba a pasar casi ahora mismo Espérate Ahí, vale Me como la barra, ¿sabes? Ahí Vale, vale No sé qué estoy haciendo No no me preguntes Tú, tú, tú solo observa, ¿vale? Tú solo observa Y el point. NO QUIERO ECHAR Ostras, tengo punto de reaparición Ah, pues yo me lo guardo, eh Guardar, guardar, guardar, guardar, guardar, guardar, guardar, guardar, guardar, guardar, No tengo ni la más remote Hay que bucear Hay que bucear No puedo hacer nada, o sea que... ¿Y aquí? Ya la, el fuego quema, chicos. El fuego quema. No os pongáis encima de la hoguera, ¿eh? Que os quemáis. <risa> Mi inteligencia dice que tengo que saltar ahí. ¡No! Mi inteligencia se equivocó. Por cierto, las velas, estas son bonitas, ¿eh? No hay que colarse. ¡Uh! ¡Oh! Te juro que no tenía ni idea Increíble Te lo juro que no tenía ni idea Ni la más remota idea De lo que iba a pasar, eh Te lo juro no tenía ni la más remota idea ¿Tú sabes lo que estoy descubriendo yo aquí? flipa, ¿sabes? Oye, ¿no se puede hacer trampa? ¿No puedo saltar hasta allí? No, no se puede <risa> Vaya por Dios Vaya por Dios no, no sirve No sirve lo que he dicho yo Pues nada, tengo que seguir por aquí Por aquí Pam, pam, pam, pum, pum, pum El mejor circuito del mundo, eh El más simple del planeta Pum, pum, pum, pum, pum. Hala, ya está, vamos y me caigo, claro que sí Y somos clavaditos, eh, clavaditos Somos expertos Expertos en parkour ver, vale, espérate. Eh... espérate Germán, si estás viendo esto Te reto a hacer lo mismo que yo A ver si lo consigues A ver si lo consigues ¿Te imaginas que, que, que lo hace? a mí me... a... Te juro que a mí me da un jabacucu, eh. A mí me da algo A mí me da algo Pasarle este clip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 no culpemos para nada al muñeco, eh, que no tiene la culpa, no tiene la culpa de ser tan torpe, vale, vale, vale, vale, lo estoy consiguiendo, lo estoy consiguiendo, ¿te imaginas que consigo pasarme todo el mapa? A mí me da algo, yo ya he cumplido, eh, yo ya, te aseguro que yo ya habría cumplido, eh, espérate, ¿dónde tengo que ir yo? Ah, vale, por aquí. Es que no sé si tengo que... Yo creo que tengo que ir aquí, ¿no? A los... ¡Aquí estamos! Vale, entonces, tengo que saltar. ¡Oh! Vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo. Lo tenía, lo tenía. Tú lo tenía, lo tenía. Güey, lo tenía. Eh, tengo que ir por aquí. Por aquí. Parece fácil, va en serio. Pero... <risa> pero no es nada fácil, ¿eh? Al agua. Madre mía, madre mía, espérate Voy a hacer desde aquí Uy, uy, uy Que se me complica esto Que se me, que se me complica, espérate, espérate, espérate Ahí, aleja Aleja ¡Oh! No sé cómo estoy consiguiendo esto ahí ¿eh? No sé cómo lo estoy consiguiendo No me lo preguntes porque no soy experta en, en estas cosas Como estás viendo, ¿eh? Como estás viendo, no soy experta, ¿eh? Yo solo Yo solo sigo el camino el camino de la vida. Sí, pues tengo que saltar ahí... Pate, vale. uh, mi intuición me dice que tengo que hacer esto, ¿no? Correcto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Checkpunk, checkpunk, checkpunk, checkpunk! ¡Ostras, Pedrin, ¿dónde me metí? Déjame. ¡Woohoo! Vale, vale, vale, vale, vale, vale No sé cómo estoy avanzando, ¿eh? No sé cómo estoy avanzando No me preguntes Esto no es nada, ¿sabes? Esto no es nada Vale, tengo que llegar Hasta... No sé, yo, yo, yo tiro para adelante, ¿vale? ¿Por aquí? Guarda, guarda, guarda, guarda Espérate, tengo que saltar Ahí Uy, uy, uy, uy, uy, espérate, espérate Que esto es un peligro esto es un peligro. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Vale, vale, vale. Gracias. Gracias. No, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. Para, para, para. Que no avanza. Hola. ¡Ustás! ¡Que una trampa! ¡Quiero una trampa! Estas lámparas molan mucho, eh Me gustan Ahí voy Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que el suelo es lava Que el suelo es lava Ya sé que no está viendo casi nada Yo tampoco Pero Vale, creo que aquí Tengo que Bajar ¡Uh! ¡Checkpoint! Gracias, gracias, gracias Perfecto. Yo creo que era eso lo que tenía que hacer, ¿no? ¡Ostras, no! It was at this moment he knew. He fucked up. desde aquí. Vale, entonces tú... Vale, vale, vale, vale, vale. Lo he hecho bien, lo he hecho bien, lo he hecho bien, lo he hecho bien. Era eso, era eso, era eso. No, no, no, no, no, no, no, no me lo creo. No me lo creo, tengo que... No, no, vale, aquí, aquí, aquí puedo subir, aquí puedo subir, aquí puedo subir. Puedo continuar, por aquí. Vale. Podemos... ¡Hala! Esto te sube. ¡Qué fuerte! No, no, no, no, no, no. Tengo que saltar para el otro lado. Tengo que saltar yo para el otro lado. Déjame que cambie la música. Un momento. Eh, eh. No sé si se escuchará. Vale. Ahí estamos. Ahí está la música. Ahí estamos. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Vale, vale, vale, vale, vale, vale Vale Lo estoy haciendo bien, eh Yo creo que, yo creo que Yo creo que lo estoy haciendo Bastante, bastante bien ¿Qué tengo que ir por ahí? ¡No! aquí ¡No! iba bien, tú, que iba bien ¿Qué lo había conseguido ¿Vale? ¿Vale? ¿Eh? ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Casi lo tenía, tú! ¡Casi lo tenía! ¡Oh, oh, oh, oh! checkpoint ¡Yo! ¡Oh! Vale, perfecto, perfecto perfecto bien bien bien bien, bien, por bien. vale aquí hay unas escaleritas perfecto podemos subir por aquí podemos subir por aquí podemos checkpoint otra vez vale, vale vale uy uy cómo resbala este hielo aquí. cómo resbala el hielo este para vale, hay que ir hasta allí hay que ir hasta allí no sé cómo he llegado hasta aquí vale no me preguntes hasta aquí uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy para uy, curar uy, uy, uy. Uy, este ay que se complica A no, no, no, no". amatista creo que es vale ahora tengo que saltar está ahí vale checkpoint perfecto vale vale vamos avanzando vamos avanzando oh, vamos avanzando vale sube aquí no, aquí, donde las ranas Ahí estamos ¡No! Ahí Y subirme a esta plataforma Ahí, vale, por fin, por fin He tardado solo un siglo en subirme ahí Gracias ¡Uh! Otro checkpoint ¡Yuhu! Madre mía que no, espero no estar yendo para atrás Porque si no Me tiro No sé cómo lo estoy haciendo Pero estoy avanzando Estoy avanzando Otro checkpoint Vale, no, no, no, no lo, he hecho mal. lo he hecho mal Lo he hecho mal, lo he hecho mal Lo he hecho mal, lo he hecho mal Por hablar Tengo que saltar ahí arriba Tengo que saltar a la valla que hay aquí, ¿vale? Entonces tengo que ir aquí. ¡No! Tengo que ir aquí para saltar a la valla. Y de la valla tengo que ir saltando hasta aquí arriba. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Una altura considerable el muñeco, pues, ay, ay, uy, se quemó el muñeco.